Muy buena gente, ¿qué tal? como andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre una historia escrita por Raúl Vacas que se llama La Vaca Flaca. Esta historia cuenta de cómo deshacernos del conformismo y las excusas que nos impiden triunfar usando a la vaca como símbolo para esas cosas que mantienen a la gente en una zona de comodidad, que son excusas, pretextos, creencias falsas, y el autor sostiene que el verdadero impedimento para el éxito final no es el fracaso, sino la mediocridad. A continuación vamos a hablar de la historia. La historia trata de cómo un maestro quiere enseñarle a su discípulo cómo muchas personas no logran superar los obstáculos que la vida nos genera. Para el maestro, la lección más importante que podía aprender el discípulo era observar qué sucede cuando nos liberamos de aquellas ataduras o frenos y conocemos nuestro verdadero potencial. Así que una tarde emprendieron su viaje y visitaron un paraje cerca de las montañas, destacando que eran las zonas más marginadas y pobres de la región. Pues de caminar un par de horas encontraron una casa desolada y triste, una casucha a punto de derrumbarse, la más alejada de todas. Las paredes sostenían de milagro. El improvisado techo dejaba pasar el aire, agua y basura, acumulando desperdicios por todos lados. Cuando el maestro y el discípulo se acercaron de curioso a la casa, se dieron cuenta que en aquella vivían ocho personas, el padre, la madre, cuatro hijos y dos ancianos. Sin lugar a dudas, algo sorprendente para aquel reducido espacio de 6 por 6. Las personas con ropas viejas, remendadas, la suciedad era la mejor prueba de la profunda miseria en la que vivían. Sus miradas tristes y cabezas agachadas no dejaban duda de que la pobreza no sólo se había apoderado de sus cuerpos, sino también de su interior. La familia dependía de una sola cosa, una sola posesión y era una vaca. El animal no era gran cosa, pero la vida de aquella familia parecía girar en torno a ella. Hay que darle de comer a la vaca. Asegurarse de que la vaca ha bebido suficiente agua. ¿Está atada la vaca? Es hora de ordeñar la vaca. Ciertamente la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de sus dueños, a pesar que la poca leche que producía escasamente era suficiente alimento para sobrevivir pero él era el único material con lo que contaban y aquello que los separaba de la miseria total. La humilde familia, en medio de la basura y el desorden, ofreció al maestro y al discípulo quedarse esa noche y descansar, a la cual ellos aceptaron con gusto. Al día siguiente, muy temprano, Asegurándose de no despertar a nadie, los viajeros se dispusieron a seguir su camino. Salieron de la casa, pero antes de emprender la marcha, el maestro le dijo al joven, «Es hora de aprender la lección». Después de todas las cosas, no estaban del todo claras para el joven. Lo único que había visto era pobreza y mediocridad. Entonces fue cuando el maestro se acercó a la vaca, sacó una daga que llevaba en su bolsa y de un solo golpe ¡zas! degolló a la vaca sin que el joven pudiera hacer algo al respecto. El discípulo, incrédulo y sorprendido, exclamó, ¿Qué has hecho, maestro? ¿Por qué has realizado semejante barbaridad? ¿Qué lección es esta de dejar en ruinas a una familia? ¿Cómo has podido matar esa vaca que es su único sustento? El maestro, sin hacer caso, siguió su camino, dejando atrás esa sorprendente escena. Durante los siguientes días, el joven pensaba y se repetía una y otra vez. La idea de que esa familia moriría de hambre sin esa vaca, que era su única posesión. ¿Qué otra suerte puede pasar esa familia? Tras un año de angustia, el sabio pidió al joven regresar a visitar el lugar. Aquel lugar para ver qué había ocurrido con la familia. Buscaron en vano la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde estaba aquella casucha vieja era todo distinto. Se había construido una casa de ladrillos y cemento. El joven pensó inmediatamente, justo como lo sospeché, la familia murió de hambre. Los viajeros se detuvieron un momento para observar la casa a la distancia, y el joven seguía pensando. Seguramente la muerte de la vaca fue un golpe duro para ellos, y ahora se adueñaron del terreno otras personas que construyeron una mejor vivienda. Poco a poco se acercaron a la vivienda para confirmar sus sospechas. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al asomarse al interior de la casa salió el mismo hombre que un año atrás le había dado posada. Sin embargo, su aspecto era totalmente distinto. Vestía ropa limpia y tenía una amplia sonrisa. Al parecer algo había sucedido. El joven no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? El joven preguntó al hombre. Hace un año, cuando nosotros pasamos por aquí, había una enorme pobreza y un entorno totalmente diferente. ¿Qué ocurrió para que todo cambiara? El hombre que ignoraba que el joven y el maestro habían sido los causantes de la muerte de su vaca, les comentó cómo casualmente el mismo día que ellos se fueron, algún maleante envidioso había desgollado salvajemente al pobre animal. El hombre confesó a los viajeros que su primera reacción fue desesperación y angustia ya que la vaca por muchos años era la que les daba un poco de alimento y su única fuente de sustento. Sin embargo, poco después nos dimos cuenta de que al menos que hiciéramos algo extraordinario, probablemente nuestra propia sobrevivencia se veía amenazada. Necesitábamos comer y buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos. Así que limpiamos la parte de atrás de la casa, que estaba llena de maleza. Fuimos al pueblo a conseguir algunas semillas y sembramos hortalizas y legumbres para alimentarnos. Al pasar el tiempo nos dimos cuenta de que la huerta producía mucho más de lo que necesitábamos para comer. Así que comenzamos a vender algunas verduras a nuestros vecinos. Con esas ganancias, compramos más semillas. Poco después, vimos que el sobrante de la cosecha lo podíamos vender en el mercado del pueblo. Así fue como por primera vez en la vida tuvimos para comprar una mejor ropa y arreglar nuestra casa. Este año fue una vida nueva. Es curioso cómo la muerte de la vaca abrió las puertas de una nueva esperanza. El joven, quien escuchaba la increíble historia, entendía finalmente la lección que el maestro quería enseñarle. El maestro llevó al joven hacia una orilla y le preguntó en voz baja, ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, ¿habría logrado esto? Seguramente no, respondió el joven. La vaca mantenía a la familia atada a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando no existió más opción, las personas tomaron la decisión de esforzarse por algo mejor. Bueno gente, esta es la historia, si le gustó se la voy a dejar el link abajo de la historia completa que la cuenta Raúl Vacas. le voy a dejar los links. Y ahora vamos a hablar sobre la historia, qué es lo que nos enseña. Bueno, mucha gente, muchísima gente y más la gente laburadora, la gente clase media o baja, solemos tener nuestra propia vaca no solamente una unas cuantas vacas que nos atan y no nos dejan pensar en progresar en buscar cosas nuevas que nos motiven a salir adelante y tener una mejor forma de vivir y de prosperar siempre es por miedo por temor, porque no, no lo vamos a hacer porque no haya ser que nos salga mal, o no, porque no tengo tiempo, no, porque mi abuelita tal cosa y así estamos. Siempre no queremos arrancar algo por miedo a algo, o por miedo a que no nos salga, o cosas así, o que hablen mal de nosotros, o que se nos ríen. Tienen que sacar eso no puede ser digamos que ustedes no hagan algo nuevo no quieran emprender algo nuevo por lo que dirán los demás literalmente lo que digan los demás le tiene que importar un huevo eh, el miedo a fracasar gente lo mejor que pueden hacer es fracasar fracasar te enseña una lección te enseña a que si vos fracasaste en algo aprendiste esa lección y lo va a volver a hacer y mucho mejor, sin equivocarte. Hay que salir de la zona de conformidad, eh, es como que haya una carrera y no correr por miedo a perder, pues no gente, eh, si hay una carrera correla tu peor miedo eh, tiene que ser no terminarla. si es correr, no importa si salís primero, segundo, cuarto o último. Lo que importa es terminar. Así con todo lo que vos te proponga Es arrancar y darle para adelante hasta que te salga. Te vas a equivocar un millón y medio de veces. Pero lo importante es siempre seguir. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, que hayan entendido. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, activen la campanita y si les quedó alguna duda, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.